En este vídeo veremos cómo cambiar la pantalla táctil de un iPad Air. Las tablets tienen dos pantallas, una pantalla táctil y una LCD interior. Esta tablet completamente se cayó al suelo y la pantalla táctil exterior se estropeó casi por completo. Como vemos, quedó destrozada, los bordes están completamente destruidos. Existen varios modelos, lo primero es averiguar cuál es el modelo de nuestra tablet. Si damos la, la vuelta a la tablet, en la parte trasera vemos el modelo. Con esto ya puedo comprar el kit de reparación más adecuado a mi tablet. Más adecuado no tiene que ser el de mi tablet. Con el kit te suele venir eh, una tablet táctil con el botón de encendido, un protector, las herramientas y pegatinas. Aparte de las herramientas he utilizado una varilla desmontadora con hoja de acero inoxidable tipo g 5 a y un secador para calentar el borde e ir despegando la pantalla táctil, ayudándome como vemos aquí en la imagen, con la varilla GB5A. Esto va a llevar bastante tiempo y debes hacerlo con bastante paciencia. Como vimos, la tablet tenía los bordes destrozados y han ido saltando a medida que lo iba calentando y separando. Bajo la pantalla táctil encontramos la pantalla LCD. Hay que retirar los cuatro tornillos que la sujetan y por, por un lado estarán las cuatro conexiones de datos tres son de la pantalla táctil y una de la pantalla lcd si lo giras por el otro lado queda a la vista una placa con tres tornillos que hay que retirar para separar la parte de la lcd esa es la placa que vamos a ir retirando eh, y por donde está conectada la pantalla lcd una vez que lo hemos hecho entonces podríamos pasar a ocuparnos de lo vemos aquí, que ya está hecho. Lo vamos a ocupar de los tres conectores de la pantalla táctil. Son esos que estaban ahí marcados en rojo. Este, este justamente este que está aquí, es el más delicado. Y suele llevar una pegatina en negra encima. Y es el que vamos a tener que prestar más atención. Los otros dos son muy fáciles de retirar. Si lo has hecho bien y con paciencia ya tienes las dos pantallas eh, retiradas. Eh, coge la nueva pantalla y vamos a colocarla. El proceso es el inverso, así que empezamos colocando primero los conectores de la pantalla táctil y luego conectamos, cogemos este, el de los tres tornillos, que era el de la pantalla LCD. Esto hay que hacerlo con delicadeza y estaría o lo adecuado sería que el destornillador esté imantado para que nos ayude con unos tornillos tan pequeñitos. Antes de ir a la pantalla vamos a limpiar bien debajo con un paño que no deje restos, nada que se pueda quedar ahí. Volteamos la LSD la eh, y también limpiamos la LCD aquí, cuidadito porque se nos pudieron quedar restos de la pantalla anterior y se nos puede rayar. Así que muy atentos de eh, hacerlo con bastante delicadeza. Y cuando esté limpio, lo que vamos a hacer es colocar esos cuatro tornillos que estaban en las cuatro esquinas de la pantalla LCD. Eh, una vez que lo hemos hecho, casi casi que ya está completado, lo que vamos a hacer es colocar las pegatinas entre las dos pantallas, entre la LCD y la pantalla táctil que acabamos de cambiar. Durante todo este tiempo hemos tenido la, la tablet apagada, así que vamos a encenderla y la vamos a probar. Probamos la parte táctil. Ven que la tengo agarrada porque no está tapada. Si sí, funciona todo correctamente, entonces la sellamos por completo y damos la tablet por eh, reparada.